¿Cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Quería decirles antes que nada, no me acordaba qué quería decirles. Bueno, primero y principal les quiero decir que vos que estás viendo este video, deja like, suscríbete y activa la campanita porque hay un 40%, estoy viendo las estadísticas del canal y vos no activaste la campanita. El 40% de la gente que ve... El, los videos, eh, no activo la campanita, y eso es una nueva herramienta que nos da YouTube y está muy buena, la verdad que está muy muy buena, bastante entretenida. Eh, punto 2. He creado un nuevo grupo de WhatsApp, chicos. A ver, el tema del de grupo 1 está totalmente. Totalmente eh, lleno. Y por más que quede en algunos lugares. Voy a hacer algo especial con el grupo de WhatsApp 1. Así que si estás en el grupo de WhatsApp 1, eh, te aviso que se viene algo lindo para vos. Eh, voy a ir haciendo diferentes sorteos para la gente del canal, para la gente que está en el grupo de WhatsApp, para la gente que está acá, para la gente que. para toda la gente, o sea que. Y encima ya estamos a punto de llegar a los 5.000 subs, con lo cual también se vienen las cositas que nos va a dar la gente de Wargaming. Así que, ¿qué más que estar suscrito al canal? Antes de que lleguen los premios Porque si no después te vas a quedar afuera Y no te lo pierdas Acuérdate Métete en el grupo de Whatsapp número 2 Voy a estar dejando el link del grupo eh, abajo, abajo, abajo En la description Bueno chiquiruelos Estamos aquí con el KB2 Bien eh... Tanque Pesado de Tier 6 Que tiene este camuflaje raro Te La verdad no me acuerdo dónde salió este camuflaje Es que yo a veces le pregunto a, mi, a mis amigos, Leo digo, che, ¿y este camuflaje de dónde salió? No tengo ni idea. No tengo ni fucking idea. Bueno. Acá uso la vista de comandante, de la vista del dron, podríamos decirlo. Para ver básicamente cómo se va moviendo nuestro equipo, dónde están yendo los pesados. Es una partida de tier 7, bien. Eh... Es una partida de tier 7 en la cual me animo... El T-29 me roba un poquito el lugar. Está bien posicionado ese T-29. El señor 323 Dragon. Está muy bien posicionado. Porque está sacando torreta con un T-29, que es lo que hay que hacer. Bueno... Fíjense que es una situación muy peligrosa, chicos. ¿Por qué? Porque tenemos KB2, KB2, Oni, KB85, 85 m O sea pego y me voy para atrás automáticamente no le doy tiempo a que hagan absolutamente nada, le meto 310 de daño le tiramos una explosiva, por supuesto no le voy a tirar una penetrante a un Oni y, y a un KB2 puede que le invoquemos. puede que le rebotemos entonces, mejor asegurar el daño con una explosiva ahora que miro la replay después de unos días de haberla hecho, no sé si es lo mejor hacer esto que estoy haciendo pero le hago un <ríe> le hago un un hermoso shot de 890. El Ernest Jesus. El Ernest Jesus me ha ayudado. Ricardo Cuellar Vargas con su KB2 destruido. Me debe estar puteando hasta el día de hoy. Y, esto que, y eso que lo grabé hace, hace como 2-3 días. Esto. Bueno. 394, más 4 go golpes crítico Fíjense una cosa chicos Yo les, les quiero decir un secreto Tal vez aquellos, digamos ya Seguramente todos lo saben Seguramente porque ustedes son unos cracks Pero déjenme darles un consejo Salgan siempre con la R Cuando tienen vehículos De este estilo, de este calibre Que la retícula tiene el tamaño de la pantalla Básicamente por más que tengan un cine Y la retícula tienen Se me acaba de caer la cortina, me acabo de dar cuenta que miré para arriba eh... Cuando tienen la retícula, el tamaño de la pantalla, o sea que una retícula gigante como la del KB-2, por ejemplo. Entonces lo que tienen que hacer es salir con la R. La R es salir en primera marcha, ¿bien? Ahí lo voy a cubrir al T-29. Le meto una bomba arriba en, en la torreta con el, la explosiva, el Leo 367. Este tanque se juega, chicos, con explosiva, con explosiva mayormente y si no con penetrante. Mi consejo, mi consejo personal. Si quieres jugarlo con la munición estándar me parece correcto, está bien, hace lo que quieras. Yo te aconsejo que se juegue en un 80% HE explosiva y eh, la penetrante en un 20% o en un 15%, depende del caso. Si sos top tier contra algunos tier 6 y ves que son medios blandetes y que los podés penetrar con 136 de penetración, que es lo que tiene la munición, la munición premium, podríamos decir, la penetrante premium, hacelo. Eh, Pero mucho ojo porque tenés unos... 18,99 como tengo yo de recarga O 19 segundos más o menos Entonces 19 segundos son muchos El Oni comete el error, ahí salgo de vuelta Le tiro otra explosiva, 370 Es que eso es la ventaja de la explosiva Chicos, tirás al bulto Digamos, tiras al tanque ahí Y haces daño, y con un cañón Tan grueso y tan derp como este eh, Error que comete El, T20, el T29 Quedarse quieto Quedarse quieto sabiendo que te pegaron, seguramente debe haber algún tipo de casa por ahí o alguna cosa por el estilo. Con lo cual, um, lo mejor que puedes hacer es otro truquito que tal vez ya se los dije, se los seguramente se los habré dicho en algún video. Pero no se queden quietos cuando están eh, en la mira de un rival. Está siendo spoteado al T34-85M, lo castigamos 371 y se afó porque lo agarré de lateral medio y que le pegué en el tanque en cualquier lado. Y le saqué eso. Pero. Siempre que estén espoteados por el rival. Por cualquier enemigo. No se queden quietos. Por más que tengan la torreta más dura del mundo. No se queden quietos. ¿Por qué? Porque les dan un tiro fácil a los puntos débiles. Y en este juego. Hay jugadores muy habilidosos. Bien. No es mi caso. Pero hay jugadores muy habilidosos. Entonces al... Bueno, acá que dudo un poco, que no sé si ir para allá y para acá. Es que a veces... Realmente no sé si... A veces no confío y digo, prefiero asegurarme yo. Voy yo por las dudas, trato de resetear. Es que... Es que digo, bueno, mejor me doy la vuelta y voy para la base de ellos. No, no, no, no, vamos a resetear, vamos a hacer las cosas bien. Prefiero volverme con un KB-2 a base. Y asegurarme... Sé que queda un minuto 36, un minuto 35... Estoy mirando para allá porque me, me, me seguramente me van a detectar. Pero, fíjense. Fíjense lo que les digo, chicos. Yo tenía el T-34 de aquel lado, 85M, bien. Eh, igualmente, esto me salió automático. No... Digamos, no, no lo, no lo planeé. No, ya. Hay cosas que te salen innatas, que te salen automáticas eh, Tengo el 85M de aquel lado Pero yo lo que voy a hacer es resetear base Entonces, ¿qué hago? Voy y reseteo base con una, con una recarga tan elevada ¿Por qué? Porque justamente lo que quiero hacer es eso Sigo mi objetivo de resetear base El 85M sigue en su mundo eh, Yo ya reseteé la base Ya está, cumplí con mi objetivo Entonces, ahora sí, me puedo dedicar Tranquilamente al 85M Le tiene una penetrante en cualquier lado Adiós, gracias por todo eh... Bueno, básicamente eso Mi objetivo era ese, el de resetear base Ah, ya estoy cerquita de mi segunda marca del KB2 Al 9384. No, no, me di cuenta Bueno, no sé Después me fijaré eh, Cuestión Ojalá, ojalá le, Si le saco la segunda marca del KB2 Que no, por lo general no, es mi, no está dentro de mis objetivos sacar marcas Pero a veces está bueno la tengo en un par de tanquecitos. Bueno, ahí el Black Prince eh, avanza, se come los tirillos. A veces... Eh, en el afán de... De querer pegar un tiro más. Soy espoteado y soy hiper mega archifocuseado. Eh, ya quedando tan poca, tan poca batalla... Que se, sé, no sé, cada uno puede hacer lo que quiera. Yo decido avanzar. Ya está ganada la batalla, prácticamente. Somos 2, 4, 6, 7, 8 contra Dos artis y un type. Fíjense que las artis ahora me, me van a. Es que me van a castigar, mirá cómo me van a dar. No, es que se la pegaba, pero no, es que no había chance. Me van a dar un poquito de amor las artis. Eh, yo qué sé, siempre que puedan Este otro consejito, estoy tirando así como tips uh, Otro consejito ¿Estoy anonimizado? No, no, no eh, Consejito, consejito Siempre que puedan pegar un tiro más Péguenlo Si la batalla está perdida, como les pasó al Type Y al recién al equipo rival, digamos Te vas a un rincón del mapa y pegas un tiro más, macho Ya está, está perdida Son 2, 4, 6, 7 8 contra 1 te vas a algún lugar donde puedas si estás con el type y te podés escapar te das la vuelta por la zona abierta Disparás de lejos sabes que los pesados no tienen visión Jugá a la distancia porque vos tenés movilidad y, y muy buena visión muy buena detección tenés buen camuflaje sos rápido o sea tenés un montón de ventajas siempre que puedas exprimí al mango exprimir lo max, lo máximo que puedas lo más que puedas eh, las cualidades de tu tanque, ¿bien? En tanto y en cuanto hagas eso, te va a ir bastante, bastante bien Tenemos un winocho hiper moradito de 7546 uh, Un daño de 3033 y bla, bla, bla, bla, bla, bla Bueno, nada chicos, fíjense cómo nos fuimos con un hermoso agujerete por ahí <risa> Mirá el buraco que nos hizo la Arti Belleza, belleza, muy, muy lindo Y el camo es bastante raro, ¿no? Es muy, muy extraño, pero... ¿Qué, tiene una moto atrás? Mirá, wow está re bueno, chavón No, no, no lo había visto, la verdad, no leí ni bola como ya saben, no soy muy eh, así de ponerme a ver los los cánamos. Tiene botellitas por ahí. ¿Qué tiene? Como un elevador. No sé si alguien sabe qué es eso. Un elevador, ese tronco que sale arriba. No sé. Mira las ametralladoras rusas ahí. Eh, que la... ¿Cómo se llaman las beakers eran? No me acuerdo cómo se llaman, la verdad. Mira como un telescopio, re zarpado. Mira, no lo había visto. Re bueno está. Me encanta. Yo soy un colgado para estas cosas. No, no, no hay ni bola, legal. Pero bueno amigos, eso. Eh, ha sido victory. Vamos a los resultados porque si no después me matan de que no subo los resultadetes. Vamos para allá. Bueno amigos, acá estamos entonces ya en los resultadetes. En los resultados de la batalla. Algún día si quieren... A ver, yo sigo la replay porque me parece más tipo, más interactiva. A mí cuando hacen los, los análisis largos de los tanques y se ponen a hablar del tanque en sí en el garage. Como que voy diciendo, bueno, dale, habla todo esto en batalla A mí me pasa Pero si quieren hacemos algún día un análisis completo del KB2 Bien con toda la línea y toda la bola y bla bla bla, bla. Si quieren hacemos análisis así más, más específicos y más concretos De algún tanque en particular, déjenme en los comentarios Si querés algún tanque en particular, avísame y lo, lo hacemos Si yo no lo llevo a tener acá, déjame que lo juego en la cuenta Sheriff eh, Un par de veces y estoy mirando que se me... Me, me, me pone mal que se haya caído la cortina pero bueno, no importa. Eh, lo que digo es lo siguiente. Si tenés ganas de que te muestre algún tanque y demás, vos decímelo en los comentarios. Y eh, nada, lo, lo vemos. Eh, como siempre te digo, deja tu like y suscríbete con la campanita. No te olvides de eso. Después, volvemos, volvemos acá a los resultados. Dale. Eh, 3.033 de daño. Tasa de impactos 88,89. Un 90% de los impactos que... De los disparos que hicimos eh, fue casi... Un 89% impactado, digamos. Eh, nos dieron gran calibre. Maestría de primera. Rompehuesos. Y creo que ha luchado, ¿no me parece? Mira, está Uffenberg del clan X-Ray. Un saludo para los chicos de X-Ray también. Les mando un saludo enorme para ellos. Y... Así que, nada, chicos. Pronto se va a venir algo para clanes también. También lo tengo en la cabeza. Estoy diagramando todo. Está todo acá. Está todo en la compu. Eh, se viene algo para tipo clanes eh, un, un par de, de batallitas por, por premios lindos Así que atentos también con eso chicos Bueno como vemos Entonces dijimos 3.033 de daño, 2 kills Nos sigue 3.23 Dragon con su T29 Fíjense que es una partida de tier 6 y tier 7 chicos O sea no está nada mal El KB2 cuando sale contra tier 7 Prácticamente, prácticamente es un top tier Eh... Contra tier 8 tenés que tener... O sea, el cañón sigue valiendo casi igual. El tema es que te vas a enfrentar eh, a tanques que son mucho más duros ya. O sea, casi seguro que vas a sacar 300, 350 por tiro por disparo cada 20 segundos, con lo cual la tasa de impactos por el tiempo de recarga se reduce un montón porque si tenés un índice 3, tenés un montón no sé, un Defender un yo que sé, todos pesados eh, del lado de enfrente de Tier 8 ya son duros y no por el hecho de que sean duros eh, no lo vas a poder entrar, el tema es que le vas a sacar 300 y recargas en 20 segundos y tenés la... Podés llegar a tener el, el, la mala fortuna de asomarte por una por un, no sé una esquina y comerte unos 450, unos 500 de un defender, ponele. Eh, ya en tier 8 se pone más heavy. Tier 7, mmm, estás más cómodo, tier 6, no hablar. En tier 6 sos el rey de la partida. Y si llegas a, llega a salir tier 6, 5, ya directamente... Eh, eh, ponete los lentes, ponete bronceador porque estás en un picnic, estás en la playa, olvídate en, en Cancún, olvídate pollo. Así que bueno, chicos, eh, eso y acá que tenemos los créditos. Eh, yo estaba usando consumibles, por lo que parece, estaré usando las raciones extra porque es un tanque que tarda mucho en cerrar, es un tanque que quiero bajarle la recarga, entonces, y que además seguramente estaría pensando sacarle la marca, no lo sé, I don't know, no me acuerdo, la verdad. Um, pero bueno, es que tengo tantos tanques Tengo ciento y pico, ciento tanques, tanques Con lo cual a veces se me complica un poco Pero bueno, así todo Inclusive hemos ganado 18.700 si 18 créditos Si no hubiésemos tenido los consumibles Hubiésemos ganado eh, 38.700 Lo que no está nada, nada mal uh, Bueno amigos, básicamente creo que Hasta aquí ha llegado el video de hoy lo que les dije recién, chicos. ¿Tienen ganas de. de que les muestre. Eh, otra. digamos, una faceta más específica del KB2. Es un tanque que conozco. Eh, díganme en los comentarios y no hay ningún tipo de problema. Recuerden lo que les dije. Grupo WhatsApp número 2 está abajo en la descripción. Puedes sumarte al Discord también. Si tenés ganas de sumarte al clan, eh, escribidme escríbeme por privado de Discord y vemos, eh, pero recuerden que estamos tomando gente de 4.500 de puntuación, más o menos, dependiendo de la hoja de servicio, pero arriba de 4.000 seguro, porque estamos tratando de meterle power al clan y, y empezar a ser un poquito más competitivos, ponele entre comas, comillas, corchetes y paréntesis. Besos chicos, gracias por todo, cuídense y nos vemos en la próxima. Chau chau.